Hola qué tal amigos, un saludo muy especial para todos, a partir de hoy enseñaré a hacer videos navideños, los videos de amor y detalles haré uno semanal sin dejarlos de lado, empezaré haciendo una camioneta navideña para que empieces a hacer para vender o para regalar, espero les guste, vamos a ver cómo se hace. Corta un rectángulo en cartulina para sacar el molde de 24 centímetros por 12 centímetros. Vamos a medir en esta parte 11 centímetros. Trazamos la línea. Ahora vamos a medir acá en este lado 7 centímetros. Y en esta parte superior vamos a medir 5 centímetros. Vamos a trazar acá una línea inclinada. Y en esta parte vamos a dibujar una curva. Y hacemos ya la línea. Nos quedaría así. Acá vamos a medir un centímetro. Y vamos a empezar así como una curva. De nuevo hacemos esta curva. Vamos a medir un centímetro en esta parte inferior. Trazamos la línea. Y vamos a hacer la otra curvita. O medio círculo. Eh, queda de un centímetro así, de un centímetro trazamos la línea también inclinada ahora vamos a hacer una línea acá y en esta parte van a hacer el dibujito así como lo estoy haciendo hasta la parte de la llanta hacemos acá una curva o medio círculo y vamos a hacer así trazamos la línea, acá vamos a medir un centímetro trazamos acá de nuevo una línea. Y dibujamos así. Vamos a terminar acá la llanta. Medimos acá 7.5 centímetros para hacer la parte de atrás de la camionetica. En esta parte vamos a medir 1.5 estas medidas es para poder hacer el dibujito Que nos quede bien Y en esta parte medimos igual 1.5 Y acá en esta línea 4.5 Vamos a hacer este dibujito Esto sería para la otra llanta La llantica de atrás Acá vamos a medir 2 centímetros Trazamos la línea así inclinada Y terminamos haciendo así la curvita y en esta parte hacemos la otra llanta que es un poquito más grande que la de adelante nos quedaría así vamos ahora a sacar el molde yo le voy a ser sincera, yo saco moldes porque no sé eh, dejarles los moldes en la descripción no he podido no sé hacerlo qué pena entonces por eso es que yo siempre saco los moldes pero algún día voy a tratar de hacerlo. Bueno, acá ya terminé de cortar. Voy a utilizar esta bandejita, que es una lámina que utilizan para postres. Vamos a cortar esta parte de adelante. Y vamos a repasarla. Acá la corté. Esto también lo pueden hacer de estas bandejitas donde vienen empacadas las frutas y estos moldes que les estoy señalando los vamos a calcar y a cortar, yo acá ya los tenía cortados para adelantar más el video porque si no hubiera quedado más largo y lo que hice fue cortar cada molde en el icopor que les mostré y este es cartón corrugado plateado como para darle un efecto de galvanizado también lo pueden hacer con Papel aluminio, si desean, no con foamy escarchado. Acá corté las llantas. Esto es foamy escarchado negro. Esto es opcional. Puede ser foamy normal. Corté este otro. Acabo de utilizar un cartón. Esto es un cartón pro palcote. Vamos a sacar el molde. Así, vamos a colocar esta parte de atrás y vamos a cortar de este. Corté, lo cortamos dos, y acá lo que hice fue cortar las dos llantas para el carro de atrás. Esta parte la corté en cartón corrugado blanco, una tirita de foamy blanco, y corté esta parte en foamy blanco para tapar este icopor, este molde. A pegar las partes, hasta la pegamos acá y vamos a seguir pegando así, ya para armar la camionetica. Esta camionetica la vi en un vídeo que la venden en Dollar Tree, me parece que. Dollar tri está en Miami, creo yo. Vamos a cortar dos partes de licopor de 2 centímetros de espesor. Voy a aplicarle acá silicona líquida para pegarlos. Y voy a utilizar perla continua o pueden utilizar también cordón dorado. Vamos a pegar así en esta parte y luego vamos a pegar en esta. En esta otra sería para colgar si lo desean colgar, voy a aplicar acá silicona caliente y pegamos esta parte superior y voy a utilizar una parte de pomi escarchado de 3 por 2 centímetros y voy a hacer como una especie de adornito, vamos a cortar, cortamos aquí esta parte y aplicamos silicona líquida y pegamos acá para decorar ahora voy a utilizar stickers de diamantes, esta la compré en la tienda del dólar por 3 mil pesos voy a utilizar foamy escarchado verde, vamos a medir acá 7 centímetros, igual acá en esta parte, 7 centímetros y hacemos acá como una curva vamos a hacer un arbolito bueno, serían dos arbolitos vamos a pegar así voy a pegar acá con silicona caliente aunque me parece mejor con silicona líquida más adelante vamos a pegar uno con silicona líquida me parece más fácil y menos pues para que no se quemen nos quedaría así vamos a utilizar una tirita de papel dorado voy a, a cortar así así bien quedando acá ya tenía una que corté del todo que siempre quita tiempo vamos a pegar acá en esta parte si quieren evitarse este paso pueden pegar bolitas de foamy escarchado pegamos acá de nuevo vamos a pegar otra vamos a pegar tres y vamos a hacer así a subir así nos quedarían así los dos arbolitos y acá en esta parte inferior vamos a pegar. Lo mismo hacemos con, este, con el otro apuleto. Aplicamos silicona caliente y pegamos uno atrás. Aplicamos acá silicona caliente a este y lo pegamos en la parte de adelante. Y así nos quedaría la primera camioneta. Me parece que queda muy hermosa a mí me gustó, personalmente a mí me gustó mucho vamos con la segunda idea vamos a tomar un cartón esto es un cartón paja vamos a calcar el molde vamos a calcar esta parte y cortamos de esta cortamos dos Igual vamos a hacer lo mismo, acá corté las llantas y corté estas partes, estos moldes, los corté en foamy escarchado rojo. Corté una tira de foamy escarchado dorado y dos bolitas para las llantas, la vamos a colocar acá esta tira y vamos a cortar esta parte. Y vamos a organizar bien para poder pegar. Esta parte de la puerta vamos a cortar un cuadrito. La ventanita a la camioneta que hicimos anterior también lo pueden hacer si lo desean. Cortar la ventanita y vamos a pegarle un acetato. Acá corté una tirita en cartón corrugado rojo como para decorar esta parte. Como pueden ver arriba, también pegué todas las partes a, este otro, a esta otra parte de la camioneta, vamos a coger ahora un cartón de 3 x 13 centímetros, dos cartulinas rojas que sería para pegar por ambos lados y un cartón corrugado de 2 centímetros por el ancho de este cartón, aplicamos silicona líquida y pegamos estas partes esto es para hacer como el volco de la camionetica y vamos a pegar el cartón corrugado así nos quedaría así. Acá lo que hice fue pegar o decorar con perla continua. Pueden decorar con cordón, con lo que deseen, o con una tirita delgadita de gomí escarchado plateado. Pegamos así, y en esta parte también vamos a, a pegar. La perla, lo mismo en la otra parte del, de en esta parte. Ahora vamos a tomar esta y vamos a pegar el bolco a la camioneta. Pegamos esta, aplicamos de nuevo silicona caliente y pegamos este lado. Nos quedaría así. Vamos a cortar ahora un y copor de 2 centímetros de espesor y vamos a forrarlo con fumi escarchado rojo y lo vamos a pegar aplicamos silicona por ambos lados y lo pegamos acá en esta parte y lo mismo voy a pegar acá las piedritas no les había dicho pegué el, eh, en las llantas en la camioneta anterior también acá corté para el arbolito que es el mismo es el mismo molde y vamos a pegarlo con silicona líquida como les dije a mí me parece que es mejor porque uno no se quema yo me he pegado unas quemadas con esa silicona caliente que mejor dicho bueno vamos a cortar acá con porcelana fría vamos a hacer unas bolitas ya las tenía acá secas, si quieren aprender a hacer esta porcelana fría pasen a este canal de mi amiga estilo y pincel que ella enseña la receta sigamos con el paso a paso, vamos a pegar las bolitas al arbolito si quieren que las bolitas queden brillantes pueden aplicarle esmalte brillante y queda muy lindo de este arbolito vamos a cortar otros dos y vamos a aplicar silicona líquida o caliente y vamos a pegar acá en el bolco de la camioneta los tres arbolitos. Me parece que queda muy lindo. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el tutorial les haya gustado. A mí personalmente me encantó y es una decoración muy bella para esta Navidad o para regalar. Manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.